La convocatoria es avanzar a reivindicarnos y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que exigir elecciones libres y justas para poner fin a esta tragedia. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre se los contamos como una primicia. Antes de iniciar con nuestras noticias y como siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales para que más estén informados y nos conozcan y también activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia ahora sí arranquemos con la información de hoy esto es un descar. ya basta tanto como la comunidad internacional como más de las 90 ONGs que exigieron a Nicolás la cese de la represión contra la sociedad civil en Venezuela Todas ellas se unieron para rechazar el autoritarismo del gobierno dictatorial y represivo chavista, temente que la situación se recrudezca con la nueva ley de registro para las organizaciones. Es increíble, pero fueron más de 90 organizaciones no gubernamentales las que se unieron sus voces para cargar contra el autoritarismo en Venezuela y reclamar el fin de la represión de la sociedad civil el cual denunciaron de los ataques que se vuelven cada vez más comunes y temen que la situación se recrudezca con la nueva ley de registro para las organizaciones. Dicha ley introduce un concepto de beneficiarios que abre la puerta a tener que revelar las identidades de víctimas y comunidades, el cual es un claro esfuerzo para monitorear y limitar el trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil en opinión de las ONG firmantes, entre ellas Human Rights Watch y otros movimientos principalmente de América Latina. Dentro de los estatutos, esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar las organizaciones de la sociedad civil, la cual está dirigida especialmente a aquellas que reciben el apoyo de donantes internacionales. También ha criticado en alusión a una batería de medidas que pretenden potencialmente criminalizar la ayuda. Ahora, no se sabe si es una contrapuesta o una cortina de humo, ya que esto se suma a una propuesta por parte de la Comisión Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, controlada claramente por el chavismo y cabeza de Jorge Rodríguez donde determina una ley de cooperación internacional toda vez que anticipan aún las restricciones a la hora de acceder a fondos procedentes del extranjero tal como ya ocurrió con otra norma planteada en 2015. Michelle Bachelet, la alta comisionada de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, denunció en febrero al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, desde septiembre de 2020. La Carta de Organizaciones Firmantes han pedido por una parte a las autoridades venezolanas que cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y cesen inmediatamente la represión y el acoso contra la sociedad civil independiente. También por otra parte se han dirigido a la comunidad internacional para que apoye activamente a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios y otros activistas de Venezuela para asegurar que su persecución constante no se enfrente a la indiferencia. Mirando la dura realidad por la que está pasando Venezuela necesita urgentemente una solución pacífica y democrática a la crisis política, humanitaria y de derechos humanos que enfrenta. Tal solución no será posible sin una sociedad civil independiente y activa para promoverla. Así lo remarcaron. Mientras no exista una competencia seria y de frente contra el gobierno dictatorial y represivo de Nicolás, sencillamente él va a seguir haciendo de las suyas. Esto no se trata de quejarnos, sino de poner orden y actuar ante las barbarias que viene cometiendo la represión y no podemos basarnos en estatutos y juego limpio, cuando ello lo único que hacen es burlarse de las leyes además porque ellos mismos son los que están creando sus propias leyes desde que las acomodan de tal manera que el culpable siempre va a ser el opositor o el contrario de la tiranía caso emblemático lo que está tratando de hacer con la oposición que participaron en la asamblea nacional desde el 2015 el cual no dejaron gobernar y además pasaron de perseguir a los bandidos a ser perseguidos por los mismos bandidos que ahora ocupan algún escaño en la asamblea nacional y dicen llamarse honorables parlamentarios por eso, nosotros los más de 90 ONG, estas organizaciones no gubernamentales, se unen al rechazo absoluto junto con el gremio empresarial y los estudiantes, la oposición, los trabajadores de la salud, los militares, los desplazados y todo el pueblo venezolano a una sola voz para que tanto la comunidad internacional y los países democráticos escuchen estas voces de auxilio clamando por la libertad de Venezuela, que era el real propósito de nuestro libertador, Simón Bolívar. Pasando a segunda noticia, de nuevo el presidente interino Juan Guaidó llamó a generar nuevos espacios de presión para sacar a Nicolás del poder en Venezuela. El líder opositor convocó a sus simpatizantes a seguir adelante con los reclamos contra el gobierno dictatorial chavista. Para progresar hay que salir de la represión. Así lo dijo Guaidó. Juan Guaidó llamó este lunes a sus simpatizantes a generar nuevos espacios de presión que lleven a Venezuela a salir de la tiranía que asegura representa la represión chavista presidida por Nicolás. «No hay otra opción. La única alternativa que tenemos hoy es generar eh, espacios de presión para la solución a este conflicto», dijo de esta manera Juan Guaidó en alusión a la severa crisis que atraviesa Venezuela hace más de un lustro. «Si queremos ver a Venezuela bien, para progresar hay que salir de la represión de Nicolás», añadió el opositor durante un encuentro telemático con representantes de los diversos sectores sociales del país. Juan Guaidó, el pasado sábado, a quien varios países reconocen como presidente encargado de Venezuela, arrancado desde Estados Unidos, acompañó una movilización liderada por gremios de trabajadores sanitarios en exigencia de un plan de vacunación antipandemia sin criterio político para la nación sudamericana. El líder opositor dijo que esa movilización demostró que los inconformes son la mayoría y que la clara y diáfana demanda de vacunas antipandemias de los venezolanos le pasó por encima a Nicolás, que gobierna desde el 2013. El líder opositor pidió al antichavismo seguir adelante sin ofrecer detalles sobre los mecanismos con los que espera ejercer más presión contra Nicolás. Luego del aislamiento obligatorio, la convocatoria es a a reivindicarnos y no podemos quedarnos de brazos cruzados tenemos que exigir elecciones libres y justas para poner fin a esta tragedia a pesar de que cuenta con parte del apoyo internacional Guaidó no controla la, la burocracia de venezuela ni las fuerzas armadas cuyos jerarcas suelen declarar de forma pública su lealtad a nicolás y a la llamada revolución bolivariana que se inició con el fallecido presidente hugo chávez según las palabras de Guaidó, dijo que es Nicolás quien no controla nada en el país, al usar como ejemplo la violencia en las favelas caraqueñas, el conflicto entre la Fuerza Armada y grupos irregulares en el occidente estado de Apure, limítrofe con Colombia, que estalló el pasado 21 de marzo y que al menos ocho militares venezolanos perdieron la vida. Cuando vemos que la gente está comenzando a unirse y que está eh, avanzando las calles, sencillamente resalta la inconformidad por parte de la población venezolana. Y esto es lo único que nos lleva a pensar en que si todos nos unimos como pueblo por una misma causa, va a ser más temprano que tarde que caiga ese socialismo barato que lo único que ha dejado es miseria y destrucción. Es hora de que como pueblo trabajemos unidos por una sola causa que tiene como nombre Fuera Nicolás, Fuera Narcotinía, Fuera Grupos Insurgentes patrocinados por el gobierno Fuera la revolución bolivariana, fuera la falsa doctrina de un fracaso de madurismo disfrazado de socialismo La unión hace la fuerza y el pueblo unido jamás será vencido Llega la hora de actuar Así que también es muy importante que antes de actuar también pensemos ¿Quién es realmente la solución a este conflicto? Posiblemente muchas noticias mmm, se transgiversan y dan a pensar otro tipo de cosas que tenemos que actuar nosotros como pueblo, pero hay que pensar en este caso como pueblo, no como gobernantes, porque al fin y al cabo, como siempre lo hemos dicho, ellos son los que están al fin y al cabo bien, en ese tipo de conflictos ellos nunca van a salir perdiendo, entonces hay que pensar bien a quién elegimos y a quiénes ponemos como líderes. No siendo más amigos, gracias por acompañarnos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, como siempre no se les olvide suscribirse, activar la campanita para que estén al tanto de estas noticias tan importantes, Recuerde que también compartir este canal con sus amigos y familiares en redes sociales hace parte del cambio para que más personas nos conozcan, más personas puedan enterarse de noticias emblemáticas e importantes en Venezuela y en el mundo, que en sí cualquier tipo de noticia en el mundo pues también es una gran influencia en Venezuela y pues claramente que la idea es hacer parte del cambio con este tipo de noticias. Así que hasta una próxima oportunidad, siempre los estamos leyendo. Chao, chao. Y el miedo generado ante sistemática violación de derechos humanos y censura por parte de una dictadura. Hoy convoco a vencer a los dos, hoy convoco a vencer el miedo y a vencer una pandemia.